Hoy voy a mostrarte el espejismo de tu democracia. A través de una base de datos que contiene tu renta y voto. Mediante esas dos variables, te desvelaré su secreto. Serán las matemáticas las que determinan el resultado y no yo. Este script descarga los resultados electorales de la página del Ministerio del Interior, desde el inicio de la democracia, de 1977 hasta 2016 y descarga de CD a las rentas de mil municipios desde el año 2004 hasta el 2007. Después descomprime los archivos y transforma los CSV en una base de datos. Aquí tienes el proyecto. El script y la base de datos. En la descripción de este vídeo tienes el enlace. Podrás comprobar tú mismo todo lo que te mostraré. El script está para demostrarte que no he modificado ningún dato, pero también está la base de datos generada con ese mismo script si este no se quiere usar. Voy a hacerte un análisis del año 2004. Ya que tengo tu renta media por declarante por cada municipio de ese mismo año, y además hubo elecciones en ese año. Te divido los mil municipios en renta alta y baja. Los 500 con renta inferior a la media y los otros 500 que superan a la media, siendo el municipio con renta mínima 10.400 y el de renta máxima 48.400. Los partidos que usaremos son los siguientes. pp -FIU. Los dos unidos por la razón de representar a lo mismo y no votarse uno de los dos en cada uno de los dos territorios. Cataluña y resto de España. Pero puede hacerse por separado igualmente. PSOE. Izquierda Unida. Partido Comunista. Extremas derechas, como Falange, Jons, Democracia Nacional, España 2000, etc. ¿En un mismo bloque? La razón, porque son bastantes y cada año cambian de nombre. Da lo mismo el partido que se elija. Puedes hacer la prueba con cualquier otro partido. Simplemente elegí estos pero vale cualquiera. Vamos con la consulta. Como ves, tanto la renta alta y baja, vota lo mismo a todos los partidos, existiendo un mínimo atisbológico en cuanto a relación voto-renta que resulta ser totalmente irrelevante. Puedes pensar que esto ha sido mera casualidad. Así que vamos a hacer lo mismo con la renta de 2007 y las elecciones de 2008. Lo mismo. Veamos 2011. La renta de 2007 con el voto de 2011. Lo mismo. Solo hubo una ideología que se salió del patrón. La extrema derecha. Muy mal lo tuvo que hacer ese año. Veamos el año 2000. Renta de 2004 y voto del 2000. Lo mismo. Veamos la media del 2000, 2004, 2008 y 2011. Lo mismo. Solo se salen del patrón las extremas derechas. Se puede decir, que tanto la renta baja como la alta, vota lo mismo. Y si vota lo mismo es que la economía de los partidos es la misma digan lo que digan. Y solo se distinguen en que unos son más rancios que otros. Que unos sean votados más que otros, lo único que quiere decir, es que tienen más publicidad en los medios, y que por lo general al tener un revestimiento cínico y rancio canalizan mejor la riqueza hacia mí. Este es el espejismo que te he instalado. El voto a la sin razón tiende siempre a la concentración. Mientras que a la razón tiende a la dispersión. Vivo exactamente igual de ti, en una dictadura que en una democracia. Y además vas a votar siendo pobre a la ideología que te oprima más aparte de económicamente. Lo único que cambia en la democracia es que te instalo una libertad canalizada. Un espejismo de libertad. Este resultado vale para cualquier país. Tu ideología es la más eficiente para mí, proporcionalmente a la estructura económica del país donde vives. Por eso países atrasados cortan cabezas, al no existir una infraestructura refinada que sea capaz de canalizar bien la riqueza hacia mí. Es como un casino. Juegas con la esperanza de ganar. Pero soy yo la banca quien gana siempre. Votes lo que votes. Por eso da lo mismo que te cuente todo esto. Que al igual que ocurre si se lo cuentas al jugador seguirá haciendo lo que hacía siempre. Es exactamente lo mismo, siempre se repite. Esta es la papeleta que sirve para votar. La que de verdad sirve. Con ella voto yo todos los días. Es tu dinero canalizado a través de la sinrazón que te instauro, y terminas apoyando. Esto es un Corán, una Biblia, y un Torah, Textos financiados y diseñados por mis ancestros, para canalizar tu dinero hacia mí. Muy eficientes. Mucha sin razón a elegir para cada contexto cultural o colectivo. Son las mejores herramientas para someterte a mi voluntad. Se refuerzan entre sí, y se apoyan en tu enfermedad, vulnerabilidad y miedos. Habrá otro crash y me harás aún más rico. A medida que temermo se instaura y normaliza una mayor sin razón. Te matarás con los tuyos, por el poco trabajo que quede, trabajo esclavo. Una gran mayoría autará vivir para trabajar 17 horas diarias, y atacará a quien proteste. Y más adelante se normalizará un fascismo religioso, al que por cierto darás el trabajo hecho al haber regalado previamente tu información y datos en las redes sociales, por internet. Te destruirás. Me dejarás las calles libres de atasco y ruido, pues ya no eres necesario para producir.